Muchísimas gracias, profe, y los invitamos a las diferentes actividades que están en el entorno de la Semana de la Docencia. Max, vimos el futuro y dijimos, esto es. Normas, leyes, jurisprudencias, artículos. Creo el tanque de las delicias y cómo eso, toda esa red de agua potable, entenderla desde, desde, desde, desde que yo paso por ahí por el, en, en un carro. Lo no. más importante de un buen cóctel es el equilibrio. Sí. Pero con actitud, con actitud. Hazlo, de la cámara para el té? tomate. La salsa ¿no? de soya. Una porción de salsa. La lechuga. Así ha quedado nuestra amo. Quedó súper, <risa> quedó divina.